sabiendo que es uno de los 10 países menos peligrosos del mundo, entonces es como una parte de Asia donde viven solo gente rica, bueno, Singapur ya uno sabe más o menos viendo reportajes que es en temperatura, entonces vamos a ver cómo se ve esta ciudad donde está prohibido botar el chicle en la calle, debe ser muy limpio, bueno, hasta ahora se veía lindo, veremos cuando lleguemos al centro, ver cómo se ve todo. algo como de doble pisos vamos a ver cómo se ve subiendo un bus como los de Inglaterra lo eh, no, malo bueno, sí es que primero si es un poquito carito y ya llegamos al otro piso y se ve muy chévere la vista y entonces vamos a ver cómo, cuánto se demora para llegar al centro de la ciudad pero muy chévere ver desde arriba un bus Can you feel the attraction, feel the attraction, can you feel it between us, there's energies inside us like electricity, feel the love running through like electricity. Bueno, apenas llegué a Singapur, el centro, se ven ya unas lindas cosas que veremos mañana las flores aquí del parque de, no sé cómo se llama pero veremos mañana y de esta cosa que es museo no sé. y obviamente veremos estas torres hermosas que son como eh, Marina Bay eh, Marina Bay ¿qué era Marina Bay Sand veremos Maria, Marina Bay Sand mañana y aquí está la, la gran rueda que parece como la, la de Londres entonces veremos más mañana todo y obviamente, pues toda la ciudad bien bonita por allá. Pero eso será para mañana porque está muy tarde. Bueno, y otra parte que tenemos que ver son todos esos buildings. Bueno, ya paro porque. El video no es de noche que hay que hacerlo, pero se ve bastante chévere eh, ver estos buildings reflejados en el agua también. Eh, pues sabiendo que todo el mundo pues, quiere Nueva York, París, pues obviamente que son hermosas ciudades, nunca lo voy a negar. Pero hay otras ciudades más exóticas que pueden igualarlas de, de belleza, como Singapur. Bueno, veremos otra vista para mostrar que el, la ciudad es muy linda El puente incluso también es muy bonito con esos colores A quien le aburre caminar en un puente con tantos colores Y entonces voy a ver una linda vista de acá Para que se vea más o menos la ciudad de lejos con los buildings que son muchos al final Veamos también un centro comercial bastante... Ay, pero eso nos molesto Bastante lindo con muchos peces abajo. Bueno, voy a acelerar aquí porque no me gusta este celular para ver atrás, es siempre feo. O yo con mucha luz o el paisaje. Bueno, es de Huawei. Bueno, vamos a visitar un poco más el centro Singapur pero primero no sé qué carro elegir para visitar este, este o este mejor otro porque esos tres son como muy feos para mí Bueno, llegamos eh, detrás de las torres, bueno del Marina Bay Sand eh, es como un hotel y vamos a visitar esas flores bonitas del Garden, me <risa> de acuerdo el nombre del jardín entonces vamos a pasar por el puente que vemos aquí de atrás y aquí y vamos a visitar esas flores bueno vamos a visitar estamos ya más cerca de las flores se puede subir me imagino con esas escaleras que vemos entonces vamos a ver cómo se ve desde arriba de las flores de singapur bueno, y aparte también de las flores, se ve también chévere la naturaleza de aquí. Que hay muchas flores. acaba el recorrido del jardín, uh, no subí finalmente en el puente porque valía como 5 euros para subir sobre un puente que no es tan grande, de medio presa, entonces vamos mejor a ver bueno, otra parte que hay para ir a esas torres, bueno esas torres, el Marina Bay Sand, podemos ver que hay un puente que conecta el jardín a esas torres y hace un calor impresionante, hace más calor aquí que en Malasia y es más tropical aquí entonces vamos a ir adentro de las torres y bien, igual no se ve nada porque no es arriba pues subir arriba es como car carito bueno dentro de esa pequeña parte pues no se ve tan impresionante pero igual si estamos eh, dentro casi de esos edificios de Marina Bay Island, entonces aquí están los cuartos me imagino los restaurantes pero obviamente no voy a dormir aquí esta noche algo caro para mí Singapur tiene también unas partes más en casas entre comillas coloniales más antiguas. Aquí estamos en una calle donde las tiendas no son tan de lujo y hay como, no sé cómo se dice, como cortinas, como las que hay en Francia que son ya más eh, ancianas, podemos decir. Y bueno, sí es como una calle ya no tan tecnológica como el resto de la ciudad de Singapur, que tiene demasiada tecnología bueno mucha más bien, entonces sí uh, podemos ver que no todo es de eh, tecnología y esa calle tiene muchos restaurantes, es famosa por sus restaurantes que son numerosos y me imagino que ricos, pero no, creo que comeré más bien en Chinatown y no aquí, pero está haciendo mucho calor, tengo muchas gotas de sudor Hay una mezquita de Allah, la religión musulmana Y también hay una, un templo hindú Que se parece mucho al, al templo que ya había grabado en... Kuala Lumpur, aunque es el menos bonito Entonces el templo hindú está apenas aquí Detrás de mí Vamos a verlo de más cercano bueno, eso es como más o menos dentro del templo hindú Y... Está vacío, no sé por qué, hay que retirar sus zapatos Las leñas, perdón, y pues, retirar las mías Y... Se ve un poco vacío, pero... pues chévere también Bueno, muchas representaciones divinas Muchas decoraciones Es bastante lindo Pero yo creo que vienen aquí a orar en algunos horarios definidos en, en cualquier momento más parte um, bueno muchas decoraciones para el templo más grande de hindú de Singapur y aquí encontramos la entrada de chinatown de Singapur que está en esta calle de atrás entonces es en el, Yatau, es el chinatown de Kuala Lumpur era muy diferente porque este es muy organizado. El de Kuala Lumpur era un poco más loquillo. Pero vamos a ver qué se ve adentro. Igual se ve chévere. Ver cosas nuevas. Bueno, en Chinatown se pueden ver muchas tiendas eh, pues... chinas. Obviamente no iban a ser francesas, Tiendas chinas. Eh? Eh? ¿Cómo? Sí, ah, no, thank you. ¿Costume? No, thank you very much. <risa> thank you. Eh, bueno, quería como que tomara fotos con sus ropa, me imagino, pero no. Gracias. Paso. Y entonces hay muchos, muchos como souvenirs y cosas así de, de China, con decoraciones muy chinas, obviamente, como por ejemplo estatuas. De hombres chilos trabajando y vamos a ver si se puede comer algo rico en esas partes y ver eh, qué proponen de comida <risa> Bueno, en chanata también está el templo de la, del diente de Buta, entonces aquí está el templo, muy grande y muy bonito, vamos a ver si se puede ver desde, desde adentro. Bueno, vamos a entrar al templo del diente de Buta, pues, está como muy grande, rojo, vamos a ver qué se puede ver adentro, creo que hay que quedarse los zapatos en un lugar, vamos a ver. Tiradita. wow Se ve bonito, me gusta, cómo está decorado. Y creo que allá hay que ver una ceremonia o algo así. Bueno, aquí como se ven cosas de velas, velas. Ah, no, hay que quitarse los zapatos. Pero si es muy bonito, bueno, me regañarán por la cachucha. Entonces, aquí estamos en el templo y se ve bien chévere. Aquí está ve de tanto por las luces, bueno aquí se ve mejor y las decoraciones son muy hermosas con muchas representaciones que podemos ver en las paredes y velas por acá otra vez. Bueno entonces este es el templo del diente de Buda y es uno de los más grandes de los templos budistas aquí en Singapur. Llegamos a la mezquita de eh, Singapur, donde ya está encantando para orar un poquito. Entonces nos vamos a acercar un poco y ver cómo está la mezquita. Eh, bueno, no vamos a entrar porque debe estar cerrado, pero está bastante bonita la mezquita que es una de las más grandes de Singapur. Entonces nos acercamos a ver cómo se ve desde adelante, pero no se puede entrar. Llegamos al barrio, barrio árabe de Singapur, se ve entonces la, la mezquita más adelante y aquí se ve la calle, con muchas cosas árabes Aquí también se ve como las decoraciones de Aladdin la película Se ve bastante lindo y es, sí, se nota que es como un decoración muy árabe por, no sé, por los colores amarillos y... Y la arquitectura las palmeras y obviamente pues todos los restaurantes están en árabe con kebab y cosas así entonces se nota que estamos en la parte muy árabe de singapur es interesante ver tantas culturas mezcladas la, la, la religión budista la religión hindú la religión musulmana la religión católica etcétera y etcétera entonces vamos a ver un poquito de equipos traídos en el barrio, pero se echan en el Entonces bueno, vamos a ver partes separadas. Después del barrio del barrio árabe, estamos en el barrio de Little India, la pequeña India, con muchos colores también. Y esta vez no gente árabe sino gente india. Otra vez la, el mestizaje de esta ciudad de Singapur. Bueno y también eh, Kuala Lumpur, Malasia también es bastante mezclado. Bueno chévere al final ver tantos países asiáticos mezclados. Entonces estamos en la Little India y pues parece ya más un ambiente de la India y bueno felizmente no hay muchos indios mirándome pero en general lo que quiere decir ambiente indio quiere decir desorganización de las calles desorganización de los vendedores como estar en un bazar al final pero bueno lo digo que está malo, o bien pero igual a ver algo así tan mezclado entonces pues vamos a ver si hay algo especial para ver en Little India aunque la verdad son más mercados para ver y gente de la India para ver ah, cansado de haber recorrido tanto Singapur pero vale la pena la verdad esa ciudad y no es tan cara como muchos lo dicen o sea que es uno de los países más seguros del mundo eso sí, sí se nota que, que no te van a atracar aquí pero de los más caros no parece tanto porque no he visto tantas cosas tan caras A dos de noche, pero como no soy tan rompero, o no hablar a tanta rumba conmigo. Pero chévere ver los bares nocturnos de Singapur con muchos colores que se ven bien lindos para tomar cerveza también. o más, que creo que bueno, no sé si la población de aquí toma mucho, aunque no hay tantos musulmanes. No sé que en Malasia es como costoso el licor porque la gente es más musulmana. Sí, a visitar la mezquita, aquí hay ropa para las mujeres, Esto es obligatorio para bueno, las mujeres que son almas del diablo. Uh -huh. Y para nosotros, hombres, es normal así: si tenemos un short, prestan pantalones, pero yo no uso mucho short. Y pues, si sí. sabemos todas las predefensas un poco machistas, siempre le toca, sobre todo en la musulmana, a la mujer vestirse. Pero bueno, no estamos para un debate sobre eso. Pero estamos en la mezquita más bonita de tour. No voy a escribir porque soy muy malo para los nombres más en Bueno, no sé por qué aquí hay gente que duerme. Porque después tienen una oración o no sé. Creo que es gente como humilde que viene aquí a ah, uh, descansar. ¿Quién sabe? Bueno, entonces se nota que es muy turístico. Que no solo hay gente para orar, no solo gente musulmana, sino mucha gente que viene. Y, y chévere aquí. Creo que es como la, el lugar para. Hacer, no sé cómo se llama en español, eh, abluciones, como limpiarse antes de hacer las oraciones con agua. Y vamos a ver de la otra parte que se ve. Pero hasta ahora es bonito, sin ser impresionante, parece más una muralla. Un poco decepcionada de la mezquita, porque bueno, es linda, pero no, no hay nada excepcional. Y aquí se quitan los zapatos para poder entrar, pero de verdad no me dan ganas de entrar porque me parece que no hay tantas cosas especiales pero tal vez podamos entrar y mirar para chismosear entonces voy a entrar un poquito y ver qué hay adentro bueno finalmente quité los zapatos entramos en la mosqueta se ve muy mal por la luz y pues veamos que hay adentro aunque no sé si se puede grabar tal vez no se pueda a la loco entonces aquí estamos dentro de la mosqueta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 que okay, se ahora cinco veces al día por los animales para los que no saben estamos en la plaza de la independencia de Kuala Lumpur y vamos a ver cómo se ve la plaza parece una iglesia pero obviamente no es iglesia hay que pasar el río y el puente pues vamos a ver cómo se ve desde allá del de la especie de alcaldía que no sé si es una alcaldía pero igual es la plaza de la independencia bueno hay una parte con el palacio me imagino de algún rey que hubo por acá con piscinas bueno, falsas piscinas, decoraciones de puentes y se ve bastante bonito el pacho, vamos a ver la, la parte delantera ahora bueno, y ahora estamos en la Plaza de la Independencia, esta vez, sí. Y pues en la grande Plaza chévere, aquí se la bandera de Malasia en este edificio. Y bueno, aquí también muchas banderas, la que parece Venezuela, Colombia Ecuador está acá también. Que es la bandera de, de la ciudad de Kuala Lumpur. Y está como una especie, no es una iglesia, es pues? un palacio, creo que es. es como el, el palacio delante, la delantera del palacio que vimos. Eh, pero igual se ve siempre muy, muy bonito el palacio y la bandera, vamos a ver si se puede ver, la bandera que está muy muy arriba eh, a ver a ver que me ubico esta bandera a ver, me acerco más sí soy malo para saber dónde están las cosas al revés esta bandera muy grande está a ah, cerca es de 100 metros entonces sí, esa es la plaza de la independencia, una zona un poco verde, voy a intentar tomar una foto con esa bandera gigantesca y pues como cualquier plaza casi de, de cualquier ciudad es grande y bonito y limpio, felizmente. Malasia y sus centros comerciales aquí está uno de los grandes centros comerciales con la pata del león y el león arriba bueno, vamos a intentar ver un ángulo mejor porque está la autopista al otro lado con una mosca que está haciendo ruido y vamos a intentar ver el león pero creo que no se puede ver mucho aunque es lástima porque es muy bonito pero hay mucha limitación que lo esconde más la autopista que nos deja ahí tan lejos pero desde la autopista se ve muy lindo este león, mirando todo. Entonces es como un centro comercial que representa Egipto eh, con pirámides. A ver si se ve mejor o no el leóncito. Ah, se león, ve La ética del león. Entonces, está el león, y vamos a ver más o menos cómo es dentro del centro comercial, aunque no se ve mucho, la verdad de tanto, no sé, tanto de, de, de Egipto me parece. Eh, había un hotel al lado que tenía más cosas pero no lo el video. Eh, entonces aquí están entrada del Centro Inversión, pero igual se eh, debe tener algo bien decorado. ¿Susurro? ¿Susurro? Bueno, los... Ay, la mejor en español. Fans, el... El... El... Y, y decoraciones con pilares bien bonitos y veamos cómo es la vista aquí se ven unos pajaritos y veamos la vista del centro comercial en general a ver cómo es y se ve bien bonito ¿sí? aquí está la vista del centro comercial con muchas representaciones de egipto como dijimos chévere Bueno, y en este centro comercial de Egipto se puede jugar, bueno, jugarlo, hacer patinaje. Como siempre, esos centros comerciales de Malasia, que son súper modernos, súper grandes, con tantas actividades. Y bonitos y grandes. Bueno, se acaba el viaje en Malasia y aquí hay lindas las zapatas. Así son de lindas las chicas de Malasia. Pueden decirle you say adiós. Adiós. Adiós.